Hola, muy buenas tardes a toda la comunidad sorda, personas oyentes acá en Colombia. Gracias por conectarse con nosotros en Noti señales. Hoy tenemos una invitada muy importante que está con nosotros hoy. Ella es de España. Pero antes de darle la bienvenida a nuestra invitada, queremos empezar con nuestro sentido pésame. Pura una noticia que entristece a la comunidad sorda colombiana. A partido nos ha dejado una líder sorda, María Constanza Munevar. Hemos recibido la, la noticia al día de hoy de que ha muerto, entonces la comunidad sorda extrañará el liderazgo de ella, el liderazgo que tuvo en Sordevoc, como presidenta de FECOLDES también. En todo el tema deportivo, con el movimiento asociativo y ese trabajo mancomunado que estuvimos realizando desde FENASCOL con María Constanza. Nuestro sentido pésame a toda su familia y todos sus allegados. Los acompañamos a todos en este momento, a toda su familia. María Constanza ya descansa, está en los cielos, está con Dios. Así que bueno, nuestro sentido pésame. Y pues justamente hablando de los líderes, estos líderes de antaño que han dejado un buen ejemplo, como lo ha sido María Constanza y que ha dejado esas semillas para que vengan otros líderes que también esperamos en la comunidad. Bien, ahora venimos con el tema que nos ataña hoy en Noti señales tenemos una invitada que trabaja en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Ella está con nosotros hoy. Su nombre es Mónica Rodríguez. Hola Mónica, ¿cómo estás? Yo creo que lo que me obliga ahora es agradecer toda la oportunidad que me estáis brindando por venir aquí a Colombia, por hacer, ser testigo de esta relación tan estrecha que existe entre Colombia y España y agradeceros porque me hagáis partícipe de esta celebración tan importante que significa la lucha y por eso os felicito a la comunidad sorda por la celebración que estáis eh, desarrollando este durante toda esta semana. Efectivamente, vengo del CENELSE, del Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos Española. Este es mi signo. El signo contiene el signo de Lengua de Signos y de Centro. Nosotros nos ocupamos de la planificación y de la política lingüística de nuestra lengua. Creo que lo más interesante es que nos ubiquéis, somos un centro que pertenecemos al Gobierno de España. Se constituyó hace 11 años gracias a a la ley que reconoce las lenguas de signos en España, la lengua de signos española y la lengua de signos catalana. En esta ley hay un artículo, el artículo 15, que nos constituye como centro en España y trabajamos por y para también para el movimiento asociativo y de hecho recogemos su testigo y su labor en, en áreas tan sensibles como la planificación lingüística. Personalmente me ocupo en el centro, o el centro se ocupa, mejor dicho, de velar, promover difundir eh, nuestra lengua en, en España. Estoy encantada de poder venir aquí y compartir mi trabajo con vosotros. De verdad, estoy muy contenta. Excelente, Mónica. Y pues, tú hablas lengua de signos, española o colombiana. ¿Cómo es eso? Porque te entiendo perfectamente. No sé cuántas personas sordas de las que están conectadas en este momento a través de nuestro Facebook Live han entendido el mensaje que tú, que tú has estado Diciendo, no sé, que nos dejen ahí en el chat si requieren del servicio de interpretación a la lengua de señas colombiana O si pueden verlo directamente en lengua de signos española Que nos digan cuál de las dos prefieren, LSC, LSE Mónica ya lleva dos días acá y ya ha ido aprendiendo algo de lengua de señas colombiana, ¿no? Y es que justamente mi pregunta tiene que ver con el CENELCE, Que nos cuentes más qué es ¿Y qué es lo que van a hacer con nosotros entre miércoles, jueves y viernes con nosotros? Empecemos porque nos comentes un poco más acerca de ELSE, -else ¿no? Aquí ya tenemos el recuadro de interpretación en lengua de, lengua de señas colombiana, así que pues ya se puede ver, cuéntanos. La verdad es que va a ser muy difícil en, en, poqu en estos poquitos eh, minutos que tenemos aquí poder reflejar todo el trabajo que vamos a intentar desarrollar en estos días yo creo que en estos días van a ir surgiendo cuestiones muy relacionadas con la política y la planificación lingüística, porque además, como sabemos, la planificación lingüística es algo que ateñe de una manera transversal a muchos ámbitos, no solo a los intérpretes o a los profesores de la lengua, sino que es responsabilidad de toda la comunidad el velar y proteger por esta lengua, codificarla, recogerla, grabarla, anotarla… Y es muy importante recoger estas muestras porque luego así podremos investigarla y podemos ponerla al servicio de las próximas generaciones de designantes. Pero yo creo que van a ser temas muy interesantes, muy, muy oportunos a poder compartir con todos vosotros nuestro trabajo. Excelente, Mónica, muchísimas gracias por contarnos un poco más. Y yo sé que justamente miércoles, jueves y viernes va a ser... Un buen momento en este encuentro, estos talleres que vamos a tener también ambas cosas de planeación lingüística que nos van a servir mucho. Nosotros en este momento en Colombia venimos trabajando también en el tema de planeación lingüística y de seguro que nos va a servir muchísimo lo que tiene que ver con los procesos que ustedes ya están haciendo. Ese compartir la experiencia de ambas naciones de seguro que va a servir muchísimo y será muy importante. Ahora quiero, por favor, Mónica, que nos comentes por qué es tan importante la planeación lingüística. Uf. Yo creo que todos somos conscientes, de la, no somos conscientes de la cantidad de decisiones que tomamos día a día a lo largo de nuestra vida. Pues en lingüística pasa lo mismo. Si lo que queremos es elevar el estatus, de una, lengua, de una lengua que además está minoritaria, minorizada y, y que tiene, proyecta una imagen que no siempre ha sido la misma y que además no la coloca en el mismo eh, paradigma del resto de las lenguas. Entonces, estas decisiones son las que tenemos que ir tomando para velar por el estatus de la lengua y estas decisiones, cuando se hacen de manera organizada y estratégica y planificada, es lo que nosotros entendemos como planificación lingüística. Va a conducir, va a ser la hoja de ruta que nos va a permitir día a día velar por el estatus de la lengua, tomar conciencia de nuestra identidad lingüística, y, y porque en el fondo todos los días hacemos planificación lingüística. Claro, y esto demuestra que la planeación lingüística no se enfoca a un solo aspecto, sino que es transversal, ¿no? Tiene que ver con educación, con trabajo, salud, hay muchos aspectos de ella, ¿no? ¿Ustedes también trabajan esa transversalidad? Efectivamente, la lengua, la lengua no está parcelada, la lengua no es algo que se desarrolla de manera independiente, sino Claramente. que crece, se desarrolla y se normaliza, es nuestra responsabilidad velar y protegerla, para que eh, eh, se desarrolle. Y esta responsabilidad es de la comunidad signante. La planificación lingüística y política lingüística lo es todo. Es todo lo que nos va, las decisiones que vamos a tomar y qué consecuencias se deriven de esas, de de esas eh, decisiones. Y es que justamente viendo a Mónica acá, yo recuerdo que esta seña cuando estuve en España, acá es muy importante. Es ambas señas. De pronto cuando ven a Henry dicen que le hacen esta seña y algunos tal vez se confunden y dicen, bueno, ¿qué, qué seña es eso? ¿no? Obviamente va a tener que ver mucho con la gestualidad. Y si es diferente, ¿no? O sea, no creo que ustedes la hagan con una gestualidad diferente. Yo cuando estuve en España y vi que hicieron esta seña, que como, a ver, a ver, a ver. Un momento, ¿me están diciendo que soy un bobo? ¿Que, ¿De qué se trata, no? Es fácil confundirnos, sí. Bueno, y quisiera preguntarte también acerca del trabajo que se hace allí en el Senelse. Eh, ¿Cómo trabajan ustedes de la mano con la academia? Nosotros tenemos muy claro que la relación con la academia es muy importante. Y es muy importante desde el punto de vista de la alianza. Porque tenemos que aprender de la historia. Y no siempre la historia eh, hemos, hemos compartido trayectoria. Y lo que sí ha quedado, eh, eh, ha quedado en evidencia es que la universidad no puede ir eh, por otro camino distinto al de la comunidad. O sea, eso ya se, ha, ya se ha visto que no funciona, que eso no, eh, no es garantía de éxito. Lo que es garantía de éxito es eh, velar por ese tipo de alianzas para que podamos trabajar y orientar un proceso de manera conjunta. Lo que quiere decir también que en cuanto a la planeación lingüística, ¿Al momento de iniciar también debe ir con la academia? Siempre, siempre. Por ejemplo, aquí en España hay distintas universidades que proyectan distintas líneas de investigación, algunas que tienen que ver con la neurolingüística, otras con lingüística aplicada, y entonces tienen relación con la comunidad lingüística y deben tenerla. Nosotros como CENELSE intentamos hacer esta mediación generando este tejido de alianzas, porque es de la única manera que así los proyectos cobran más solvencia. Y de esta manera avanzar y avanzamos todos. Nosotros lo tenemos muy claro y de hecho es así como se ve en nuestros congresos, en nuestra web, en todas las líneas de trabajo nuestras, siempre trabajamos y apostamos por, una, por generar alianzas. Y es que justamente cuando hablamos acerca de la academia y lo que nos comentas, lo que nosotros vemos acá en Colombia es que existe un problema, es que cuando los estudiantes sordos acceden a la educación superior allí en la academia, se encuentran con el servicio de interpretación y muchos intérpretes pues, encuentran dificultades y dicen, es necesario crear señas. La pregunta es, ¿es necesario crear neologismos? ¿Cómo lo hacen en España? Con respecto a los neologismos, es importante que lo veamos como ocurre con otras lenguas. No pensar que los neologismos son más importantes o más necesarios en la lengua de signos que en las lenguas orales. No son más importantes que no. Ahora es muy importante que tengamos presente que las lenguas asignadas son mucho más plásticas, tienen mucho más recursos para expresar una variedad de contenidos que no, no dependen solamente de la cantidad del léxico. Lo importante es que esa generación de léxico o de enologismos eh, parta de la propia comunidad. Porque es la, muchas veces decimos que hacen falta y realmente lo que no hacemos es explotar los recursos lingüísticos y léxicos de nuestra propia lengua. No necesitamos eh, creo que tenemos que ver los neologismos como una aportación más. Ahora, el uso inteligente que hagamos de nuestra lengua nos va a permitir eh, poner en marcha otros recursos para poder expresar esos eh, contenidos que hoy en día pensamos que necesitamos de neologismos. Y de hecho, la, la historia nos remite que los neologismos que no son necesarios acaban muriendo. Y es que el problema que nosotros vemos ahora en Colombia es que cuando se generan estos neologismos, quizás son más controlados desde los intérpretes. Nosotros como federación hemos llamado la atención frente a este aspecto y queremos pues, que se muestre frente a la academia, la universidad, espacios educativos, que la comunidad también debe estar allí, que el estudiante no debe estar de brazos cruzados. ¿Cómo se maneja eso allá en España? ¿Son los intérpretes los que crean los neologismos? En España, bueno, a ver, eh, nosotros en el Centro de Normalización Lingüística de la Lengua de Signos eh, no nos ocupamos de, de gestionar esta generación de, de neologismos. Nuestro trabajo eh, se enfoca en otras líneas eh, de, de desarrollo de la planificación lingüística. La lexicografía está en manos de la comunidad sorda y es nuestra obligación respetar y reconocer ese trabajo. De hecho la elaboración y la gestión de diccionarios desde los años 60 ha, ha estado siempre en manos de la confederación, en manos de la comunidad signante, eso es algo que hay que respetar y valorar el trabajo lexicográfico de la comunidad sorda es el que realmente se pone al servicio de la comunidad y nosotros como centro de normalización tenemos que respetarlo, ellos han sabido eh, conjugar los criterios lingüísticos, la experiencia, las vivencias y el desarrollo que de, y el devenir de la lengua porque está en manos de la propia comunidad. Nosotros tenemos muy claro que la lengua de signos nace por necesidades comunicativas. La lengua es algo vivo, la lengua se tiene que adaptar a las necesidades y al uso que hacen de ella las personas, las personas que tienen que hacer un uso responsable de la lengua. Ok. Deseamos que nos sigas contando más de esto, pero la verdad es que se nos está acabando el tiempo. Ojalá que las personas que ya saben de este tema que vamos a estar desarrollando entre miércoles, jueves y viernes, pues vamos a tener unos talleres que, serán, que estarán a cargo de Mónica, unos talleres a cargo del INSOR y otros expertos, pues los invitamos a ustedes a que puedan inscribirse, los puedan ver. Ahora van a venir Joaquín y Juliana, quienes van a contar más acerca de lo que se está haciendo. Ya tenemos varias personas inscritas en este encuentro, pero pues deseamos estar allí, ¿no? ¿Verdad? muchísimas ganas. Bueno, y esto no solamente será eh, por esta vez, ¿no? Sino vienes 2023, 2024. Encantadísima. <risa> Qué bueno que puedas estar acá, ¿no? Y que no vengas solo, sino que vengan más personas. De hecho, yo le he pedido a más personas de allá que puedan venir. Marilu. A Mariluz que pueda estar y que nos acompañe acá. Vamos a ver si para la próxima la pescamos y la yo, traemos yo para acá. Yo me la traigo, no te preocupes que yo me la traigo. ¿Tú me ayudas. La pescamos, traemos ese anzuelo y la traemos para acá. Es que justamente desde España y Colombia, pues como ya se tienen esas relaciones de vieja data en las que hemos compartido experiencias mutuas, pues de seguro que esto va a ser de gran ayuda. Y que el tema de la planeación lingüística pues no venga de la nada, que no venga um, de manera difícil, sino que podamos ver esa experiencia y que construyamos también lo propio acá en Colombia. Ahora bien, recuerdan ustedes también que desde la Federación Mundial de Sordos también se habló hace un tiempo el lema que fue para la Semana Internacional de las Personas Sordas es La lengua de señas nos une. Y es lo que estamos viendo acá. La lengua de señas nos une con Mónica. Gracias, Mónica, por estar en este espacio. Gracias por lo que nos has comentado. Recuerden, de miércoles a viernes estaremos en estos talleres. Vamos a mostrarles un corto video al respecto. Hola a todos. Desde el año pasado, desde FENASCOL, se viene realizando un proyecto en alianza con el Ministerio de Cultura. Este proyecto aún está vigente. Y te cuento de qué se trata y cuál es el objetivo de esta alianza. El tema central es la planeación lingüística, que va relacionada con las diferencias del discurso en lengua de señas según el contexto en el que se encuentre, además de su investigación en los diferentes contextos, el análisis de esta información y la recopilación de la misma a través de diversas acciones. Son tres acciones puntuales. Primera. La investigación y análisis de los diferentes discursos por parte de un profesional en planeación lingüística. Segunda. Taller de formación en relación a la planeación lingüística, en la que ustedes pueden participar. Tercera. Un encuentro con conferencias abiertas enfocado en la planeación lingüística. Estas tres acciones hacen parte del proyecto que aún está vigente y que ustedes pueden estar pendientes de más información. Están bienvenidos. Hola, muy Hola, buenas todos. tardes a todos. Estamos acá con Juliana y mi persona, pues vamos a comentarles más acerca de lo que estamos haciendo acá en Fenascol. Basados en la nueva estructura de FENASCOL, pues yo soy el subdirector de programas que atienden a la comunidad sorda. Esta es mi seña y mi nombre es Joaquín. En la subdirección de programas atendemos los programas de mujeres, juventud, cultura, lengua y también el tema que tiene que ver con el asociacionismo. Hoy vamos a presentar a Juliana Rocha. Muchas gracias, un gran saludo para todos, a toda la comunidad sorda que nos está viendo. Me presento, esta es mi seña, yo soy Juliana. Y ahorita estoy trabajando en FENASCOL en el programa, como coordinadora en el programa de Cultura, Lengua y Comunidad. Gracias. Hoy lo que les queremos comentar es las acciones que se van a llevar a cabo en esta semana tan importante en el marco del de convenio que hay entre FENASCOL y Ministerio de Cultura. que tienen que ver con el tema de planeación lingüística? Este proyecto que viene desde el año pasado y que continúa sus acciones en este año. De seguro muchas personas sordas pues quedaron muy emocionadas con el anuncio que dimos en el octavo congreso allá en Pereira acerca de las acciones que se iban a realizar esta semana en Bogotá. Estas acciones son híbridas podrán participar tanto de manera virtual como de manera presencial. Pero contemos un poco más acerca de lo que se claro está es haciendo y sí. por qué es que celebramos. Tenemos la ley 324 de 1996 el 11 de octubre. Nosotros tenemos este reconocimiento que a la fecha son 26 años. Esto lo celebramos, es un día muy especial porque tenemos este reconocimiento de la comunidad sorda. La lengua de seña que la lengua de señas que usa la comunidad sorda, lengua de señas colombiana. Es por eso que este tema está en el, en el marco de este proyecto y está Estamos en Planación lingüística en esta semana. Así es, Juliana, y es que quisiera hacerte una pregunta, ¿no? Mañana es justamente 11 de octubre, estamos celebrando esa conmemoración de la Ley 324, esos 26 años, que va a hacer FENASCOL. Bueno, claro que sí, gracias. Les cuento. Mañana, 11 de octubre, que es el día en que conmemoramos 10, 26 años de esta ley, estamos organizando algo especial. Tenemos invitadas a personas muy importantes a una gala. Vamos a hacer esta actividad, pero también a la comunidad sorda, que van a poder ver la transmisión en vivo, de manera virtual, para ver este reconocimiento a algunas organizaciones y entidades del país. Espero que estén emocionados, pues son organizaciones de la comunidad sorda y tenemos a esta actividad. Así que los esperamos mañana a eso de entre 6 y 7 de la tarde, para que puedan estar pendientes de nuestras redes sociales en el momento en que hagamos este Facebook Live sobre la conmemoración de la Ley 3.24, en la cual se reconoce nuestra lengua de señas colombiana. Así es. Y es que para hablar acerca de este proyecto, vamos a hablar acerca de dos acciones que se han venido desarrollando. Hay unas actividades que ya se están haciendo, pero que no se han divulgado mucho, y que tienen que ver con investigación en el tema de la planeación lingüística y tienen que ver con el estudio del discurso en la lengua de señas. Esto es un proceso de investigación que toma muchas fases y que retire, requiere mucho tiempo, y a su vez un análisis de multiplicidad en el discurso de la lengua de señas. Al recoger estos discursos y el uso contextual de estos discursos, pues Luz Mari López, que es lingüista, pues justamente se está encargando de hacer este análisis. Ella va a continuar con este proceso para demostrar en estos momentos lo que hay en cuanto a la teoría del uso discursivo de la lengua de señas colombiana en los diferentes contextos. Esas son las primeras acciones. ¿Cuáles son las siguientes acciones? Claro que sí. Las siguientes acciones son unos talleres. Talleres en relación a la planeación lingüística y la formación. Va, tenemos como invitada a la persona de España, del, del, del centro, la que vimos antes, a Mónica. Ella nos va a dar ciertas conferencias y unos talleres en las cuales las personas inscritas pueden ir a aprender y pues comprometerse con ciertas actividades, porque sabemos que en Colombia no tenemos este proceso ni este trabajo en planación lingüística. Entonces, es una oportunidad que estamos organizando y tenemos como invitados a diferentes personas que recibirán una carta, porque si ustedes la tienen, estos de los que estamos hablando, si ustedes recibieron esta carta, pueden ser de manera presencial o virtual para realizar para participar en estos talleres. Tenemos un tope de 30 personas presencial y 50 virtual. Porque pues el, tenemos un acuerdo con el Ministerio de Cultura y pues esos son como los requerimientos que ellos nos dicen. Entonces vamos a compartir en este espacio con Mónica, con nuestra invitada de España, diferentes profesionales que nos hablarán sobre planación lingüística. Este espacio pues van a ser unos talleres, unos talleres muy interesantes. Claro que sí. Y es muy importante aclarar ciertas dudas porque quizás hay algunos que digan, bueno, a mí no me han invitado, no me ha llegado carta, y pues justamente tiene que ver con los objetivos de este proyecto. Se busca enseñar de la planeación lingüística a personas con un perfil específico, no necesariamente a todas las personas sordas. Y el hecho de que se haga esta enseñanza, pues quiere decir que se busca también la incidencia en la comunidad sorda para que ellos puedan hacer diferente tipo de acciones y que de esta manera pues también eh, se impacte la educación de las personas sordas en diferentes espacios. Eso es lo que busca el taller. Ahora bien, ¿qué es la tercera acción o cuál es la tenemos tercera Tenemos algo muy especial, el encuentro nacional. Tenemos este espacio, como venía hablando Joaquín, porque algunos dicen, yo no cumplo con el perfil, pero en este encuentro sí lo pueden hacer. Entonces tenemos... Pronto, el viernes, el Encuentro Nacional de Planeación Lingüística. Ahí vamos a compartir diferentes conferencias, también será de manera presencial. Pero pues, recuerdan que se envió un video sobre las inscripciones. Agradecemos de verdad sus inscripciones. Se ve que están muy interesados en participar. Pero nosotros desde Fenascol pues también tenemos un análisis de las personas que se han inscrito, porque hay personas bastante interesadas. ¿Cuáles son las personas que tienen el conocimiento adecuado para participar. Vamos a hacer una selección y les estaremos pues dando la información, tanto las personas que van a participar de manera presencial y las de virtual. En virtual tendremos una participación máxima de 100 personas y 50 presencial. Entonces por eso es que tenemos que hacer este análisis y recibirán un correo a las personas seleccionadas para poder participar en este encuentro nacional. ¡Wow! ¡Qué cantidad de acciones las que estamos haciendo! Esto demuestra que Fenascol no se está quedando dormido en los laureles, que no, se, no es que no se estén haciendo acciones, sino que efectivamente sí se está haciendo mucho. Y que este año, 2022, pues nos trajo ese octavo congreso. Ahora estamos con el Encuentro de Planeación Lingüística. Con todo lo que viene de ahora en adelante, los invitamos a que ustedes sigan pendientes de nuestras redes sociales, donde estaremos publicando más información al respecto. Y quisiera agregar algo más, algo corto, penascol, Da esta la comunidad sorda y sabemos que la comunidad sorda quiere aprender sobre planeación lingüística. Entonces damos este espacio de estos talleres. Es un primer paso. Vamos a seguir avanzando para mejorar nosotros como unidos y trabajar por Colombia. Muchísimas gracias y nos estamos viendo. Hasta luego. Perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.